Bienvenidos a un video más de esta ocasión, el evento número 53 Que obviamente casi se buguea, pero bueno, aquí estamos en este video Y tenemos que ir al evento que se encuentra en la parte derecha de la parte de acá Ojo que estamos aquí donde se fabrican los objetos Y seguimos largo por esta parte de aquí vamos a esta puerta a esta puerta de aquí bajamos el subterráneo y listo en esta parte vamos a encontrar el cofre justamente casi a la entrada aquí está el cofre cuando bajamos la escalera de todo esto aquí está el cofre lo pueden visualizar es el cofre de crónica y nos van a dar unas recompensas únicas de esta ocasión ahí tenemos el hermoso cofre Listo, en esta ocasión nos van a dar unas recompensas por ejemplo del de tío Collector, un Brutality, el, un Susaku, un, un, un Scorpion, un Spear, eh, un martillo de Shao Kahn, un Brutality de Frost, una parte de Johnny Cage y una parte de Jackie Briggs. Entonces eh, sí, esto es importante porque por ejemplo lo de Collector, pues yo no lo tenía y pues se me hizo raro que no lo tenga. Porque tengo casi 3500 piezas bloqueadas. Entonces, esta vez, como le digo, han aumentado las recompensas de los eventos. Y me parece muy bien que Netherlands, Netherlands Studios haya, haya mejorado eso. ¿no? Entonces, espero que este video le haya sido de muchísima ayuda. No olviden comentar y suscribirse. Su like me ayuda muchísimo. Hasta la próxima. Soy Rex. We'll so